Seguro que has tocado la ropa tendida y no te has aclarado. ¿Está fría o mojada? Y es que esta duda no es culpa nuestra, sino de nuestro cuerpo, que realmente no sabe percibir la diferencia. Como no tenemos un sentido que capte la humedad, dependemos de nuestra percepción del frío y el tacto. Por eso, el frío nos engaña y nos hace creer que está húmedo. Para ello, Puede que te hayas encontrado apretando la tela entre los dedos, porque ese frío no es capaz de imitar cómo se comporta la ropa húmeda.